Hola, ¿qué tal Aldo? ¿Cómo estás? Gusto en conocerte. No teníamos la eh, oportunidad de, de vernos cara a cara, aunque sea eh, vía video, ¿verdad? Eh, bueno, yo creo que hablando de tu trabajo, me parece que tienes mucha claridad este, de la importancia que tiene eh, el autor que quieres, este, el artista que quieres documentar. Incluso hasta la estructura me parece que, que, que es lógica y es congruente ¿no? Yo creo que lo que tú propones este, me parece bien eh, Habría que hacer nada más, estoy preocupado porque creo que no ha pasado comité de titulación Habría que hacerlo ya, si no lo has hecho mételo ya de manera urgente <risa> Y si ya lo metiste y estás en proceso, bueno pues hay que esperar y, y, y seguir avanzando eh, con respecto al índice que, que, que brindas, yo estaría de acuerdo con la forma en como lo has estado estructurando nada más que mi recomendación es que más que prólogo sería una introducción donde puedas poner este, esta visión que tienes sobre el autor, sobre la importancia que tiene el autor en términos generales pero también sabes que una pequeña fundamentación sobre por qué un, desde la gestión cultural es importante documentar este tipo de, de, de, este, de experiencias. Porque seguramente más de alguno te va a preguntar, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la gestión cultural? Porque te van a decir, bueno, eso es para un historiador del arte, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde tú tienes que argumentar por qué en la gestión cultural es importante tener en cuenta esta visión en términos de proceso histórico, ¿no? De los impactos que puede tener ciertos personajes en la dinámica este artística desde la parte de la creación y de la experimentación de acuerdo a lo que comentas de Federico ¿no? entonces yo creo que estaría bien que puedes entregar bueno son, varios, son muchos capítulos este no sé qué tanto puedas avanzar si dices que en el capítulo 1 todavía no tienes tanta información y tienes mucho de los otros bueno pues lo al menos tres capítulos de los que planteas dado que el, el, las conclusiones pues todavía no se podrían presentar pero si al menos presentas tres capítulos de los de los que ya estás planteando o este o si puedes cuatro pues que mejor no pero bueno el asunto es de que, que se vea que ya hay un avance de, de, de la, del trabajo y sobre todo sabes que para saber cuál es el tratamiento que le estás dando en términos metodológicos también dado que estamos hablando de, de una investigación histórica habría que ver cómo lo estás manejando y este, metodológicamente en términos del tratamiento de la información, dado que no en esta licenciatura no se consideran esos elementos del todo, este, a lo mejor sí habría que meterle este una buena lupa a esa información, para que sea un documento muy aceptable no solamente para los gestores, sino para los historiadores del arte los artistas, etcétera ¿no? Y bueno por mi parte sería todo seguir adelante y este y sobre todo si ya vas avanzado en la, documenta, en, la en la recuperación de, la, de los documentos, pues no le sueltes porque de eso va a depender qué tanto avanzas en este mes, digo perdón en este ciclo y que puedas titularte a tiempo.